¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Qué cosas tan fabulosas! ¡Miren este juego! ¡Ay! Oh, ¡Esta es la silla de los controles! Oh. ¡Sí, señor! ¡Esto está de lujo! Oh. ¿Crees que estés cómodo aquí? ¡Claro que sí! ¡Gracias, Natalie! ¡Va a ser la mejor Navidad de todas! ¿Dónde estás, Kevin? ¿Kevin? ¡Kevin! Ay, ¿Cuántas veces se me va a perder? ¡Kevin! ¿Diga? Kate, quería avisarte que Kevin está aquí. Ah, oh, gracias a Dios. Pero... Qué... Rápido llegó. I iba a llamarte. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Bueno... Gracias por dejarlo venir. Te agradezco que llamaras. Feliz Navidad. Feliz Navidad.